Vamos a hablar de lo mío personal. Eh, tuve una entrevista con Santiago Matías en Alofoque y hizo varios comentarios sobre lo del lápiz. Él dice que él rompe al lápiz en tiraera, que, es, que él, él o lo rompe o se saca en chipa. Y yo voy a analizar cada quien en su en guerra. Por ejemplo, lápiz guerrió durísimo con Tóxico. Se dio bien duro. Con Lápiz, que dio durísimo, con Decano, se dio durísimo, con Arcángel, con Vaqueró. O sea, Lápiz ha tenido varias guerras que Lápiz le ha ido bien. moza solamente tuvo, en cierto modo, una con Denito, no, Denito no le respondió mucho, con el lápiz le respondió dos otras cositas, y, pero la, la guerra más fuerte de moza fue la de Black Point. cuando él y Black Point se dieron durísimo entre los dos. Eh, que, aunque Moza es mío Pero me gustaron más las canciones de Black Point. A mí me gustaron más bueno, pues Mozart le metió duro Pero entonces en una guerra de ellos dos Mozart tiene que estar claro de algo Los lapicitas, puede el lápiz tirar una porquería Y dice que lo rompió Porque los lapicitas son así Ahorita me van a acabar ahorita en las redes sociales Pero es así Guerre, Esa guerra entre el lápiz y, y Mozart fuera buena que se diera, un entretenimiento bueno, yo vi a Lápiz que, que subió una foto con un chito en la mano y puso chitos, entonces no entendí, no sé si es que eso es chiste, lo que él lo que cogió o es chito, y ahí dijo, puso una funda de chito, y en la piscina, chito, le cogió a chiste. Entonces, Mozart hizo un buen free, todo, pero una guerra entre ellos dos, no, la verdad, la verdad, yo creo, yo creo, que entre ellos dos se daría duro, o se daría duro y decir quién de los dos ganaría está difícil. Porque, por ejemplo, Moza es muy bueno, Mosa es muy bueno dándole libre y de, de, delivery, de Sí, sí, no, pero el lápiz no es fritalero, La, el, el lápiz no es fritalero, el lápiz lo que va a es, tú sabes, hacer sus canciones con, con, con fuerza pero siento como que el lápiz es chimoso, es como le dijo Tempo a Nicky Young. tú eres como el que, el que tira las piedras y esconde las manos, porque él como que tira su puya y su vaina en una canción, pero no se ha descentrado a hacer una canción dura. moza dijo, si tú tiraste una canción, prepárate que vengo para atrás con la respuesta. ¿Quién gana? Bueno, vamos a dejar que ustedes en los comentarios digan quién de los dos puede ganar.